¿En serio? ¿Este edificio fue hecho normal y está bujeado o el creador lo puso de broma? Bueno, no nos vamos a quedar a mí, ¿me pasan? Ayuda, no puedo hacer nada. Este está bien tengo armas y más, solo faltarían NPC que haya que matar para cuando no haya más jugadores siga siendo entretenido. Acá otro bug.